Bueno, vamos por tipo de documento. ¿Por qué no nos muestra el listado? Tenemos que ir a la configuración del filtro, a las columnas, ir a tipo de documento y configurarle que el origen de la carga. Usamos método de consulta de PHP, una clase estática y lo que usamos la que estamos usando todo el tiempo. ¿Sí? En la carpeta personas, el dao personas.php. Y teníamos ya un método que nos traía los tipos de documentos. ¿O no? Pregunto. El que carga el cuadro. Vamos a dado personas. Este nos trae los tipos de documentos, sí. Esta función la usamos para cargar el cuadro de la operación manual de tipo de documento para, para agregar o quitar tipo de documento. Nos trae todos los tipos de documentos que existen. Ven que es un select asterisco from. Podemos usar esta misma función. No me acuerdo por qué la llamamos datos inventados. Tendríamos que llamarle aquí datos nomás. Nos va a llevar a pensar que son datos mentirosos. Bueno, cambiarle Bueno. En dado personas, entonces no, está, no tenemos una función para, para traer los tipos de documentos la creamos static function get tipos documentos y aquí qué podríamos hacer, si queremos usar esa misma función, si queremos usar la función de, de la operación que teníamos hacer, agregamos un require once de ese archivo, de ese dado y devolvemos lo que esa función nos, nos traiga ¿sí? entonces solamente tenemos que llamar a esta función para traer todos los tipos de documentos de dado personas, no? Esta, esta función estática de dado personas vamos a la configuración, estamos en dado personas el nombre del método es qué no. tipo de documentos la columna clave es id tipo de documento y la descripción es nombre aceptamos, guardamos y al recargar la operación cuando agrego tipo de documentos me trae todos los tipos de documentos que tengo en vez, en vez de ser un, un menú desplegable es un EF de, multi, de selección múltiple con checkbox, multi-check, viste? Si lo pongo multi-doble y le doy guardar, voy agregando los tipos que quiero o los voy sacando. Si sí, son distintas formas de hacer lo mismo, digamos. Y en la otra opción, la última, recargo la operación, es un multilineal que puedo apretar el control y seleccionar varios y voy buscando. Bueno, muy lindo, tenemos un botón de búsqueda. Podemos agregar tipo de documentos, número de documentos, aquí. Pero cuando le damos buscar, no busca. Tenemos que agregar una en el PHP, una función que responda. A ese botón, otra vez vamos al CI al CI de personas y entre todas estas funciones, vamos a agregar una para el filtro. ¿Cómo se llama nuestro filtro? ¿Alguien se dio cuenta? ¿Sabe? El filtro se llama filtro. Fíjense acá en el, en el árbol de dependencia de TOA, nuestro filtro tiene este nombre: filtro. ¿Sí? Ahí en el tooltip dice rol, rol cuadro, rol filtro y este es el rol, es form ml de teléfono. ¿sí? El, lo que yo todo el tiempo estoy diciendo que es el nombre. Bueno, eso acá, el nombre del filtro. Y guión bajo, guión bajo, el nombre del evento. ¿Cómo se llama el evento para buscar? ¿La El evento que muestra el botón de buscar. Fíjense que acá en filtro, me voy a la configuración, me voy a la pestaña eventos, la etiqueta es, no, claro, pero. filtrar. El identificador ¿sí? es filtrar. Este es el que tenemos que poner, copiamos. Si bien la etiqueta dice buscar, el identificador es este. Eso tenemos que escribir acá, después de los dos guiones bajos, Sí ebt bajo y un bajo filtro que un bajo y un bajo filtrar entonces el evento filtrar del filtro y acá el evento filtrar nos trae datos ¿qué datos nos va a traer? acá nos va a, nos va a traer los datos que el usuario ingresó como filtro de búsqueda los criterios te, te, te va a tirar si el tipo puso que quiere filtrar por número de documento que sea igual a tal cosa eso es lo que nos va a traer el nombre de la columna, el tipo de comparación y el valor por el cual está buscando de nuevo, si yo quiero que esta, esta función en vez de armarla yo a mano la, traiga, la genere TOA, lo borro de acá busco el CI en el árbol de dependencias, hago clic en la flechita y hago clic en el icono del archivo phpsi sí, de la extensión y vemos que el visor nos muestra nuestro archivo sobre el que estamos trabajando todo el tiempo y en la pestaña generación de código vamos a encontrar una sección para el filtro y ahí podemos generar el evento filtrar. Le damos generar y al final de nuestro archivo, todo nos genera el esqueleto para el evento filtrar. Nos da una... unos comentarios de qué nos está pasando ahí. ¿Qué datos nos está pasando? Bien, en este momento, ¿qué pasó? ¿El usuario hizo clic en el botón filtrar? Yo tengo que responder a eso. Tengo que agarrar estos datos que me está pasando, los criterios de búsqueda que ingresó, y guardarlos en algún lugar para que cuando se vuelva a armar la página en esta vuelta... Antes de que se cargue el cuadro, antes de que se envíe el SQL a hacer la consulta que va a cargar el cuadro, agregarle, insertarle en el medio del SELECT los criterios de búsqueda. Para que se le agregue a la parte del WHERE del SELECT el filtro que estamos, estamos queriendo que se agregue. Esta función, evt-filtro-filtrar, se ejecuta antes de empezar a armar la próxima página. Todos los botones, yo estoy en una, estoy en una pantalla, estoy viendo una página, y veo botones. Cada botón es un... Evento, cuando hago clic en cualquiera de esos botones, se va a ejecutar la función de ese botón antes de armar la próxima página, entonces este event, Evento Filtrar se está ejecutando antes de armar la próxima página tengo que guardarme estos datos en alguna variable para usarlos al momento de armar la, la página ¿sí? no se vuelve a armar. o sea, clic, se ejecuta esta función, hace lo que tiene que hacer y ahí todo va si no hubo ningún set pantalla, el vuelve a generar la misma pantalla en la que está si hubo algún set pantalla, él genera la, el último set pantalla que se hizo, genera de esa pantalla el, la página. Digamos. Como no hicimos ningún set pantalla, en este no vamos a hacer ningún set pantalla, se va a volver a generar la pantalla inicial. Pero acá tenemos que asegurarnos de guardarnos los filtros, eh, los criterios de búsqueda, en algún lugar. Y después buscarlo a la hora de configurar el cuadro. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los datos, aquí. Pero vamos por datos filtro. Entonces, en datos filtro me voy a guardar los datos. Solamente eso voy a hacer. Y ahora voy a agregar código en la configuración de qué? A la configuración del cuadro. Porque yo, fíjense, que esta es la función que hace el SQL, ¿okay? A esta función yo le tengo que pasar los los criterios de búsqueda. Entonces, yo me voy a preguntar, primero que nada, acabo de crear esta variable S y abajo en bajo datos filtro. Acá abajo en los CT si el tipo hizo clic en el botón CT esa variable. Si el tipo no hizo clic en ese botón, o acaba de entrar a la operación este S-dato bajo, bajo, filtro no está seteado. Yo tengo que detectar si se seteó o no se seteó esa variable. Entonces, otra vez de nuevo, otra vez, otra vez. If, me el is set. Si está seteado esa variable, quiere decir que yo tengo datos en el filtro. Eh, tengo criterios de búsqueda, digamos. De lo contrario, no tengo criterio. Vamos a, vamos a crearnos la variable sql where. sí Y si tengo datos, tengo criterios de búsqueda seteados. Yo voy a ver cómo armo un where para pasárselo a la función. Entonces obtener where filtrado. Y si no tengo nada filtrado, eh, no tengo ningún criterio para filtrar, pongo el SQL where en nada, hace una variable un texto sin nada y le paso esto a la función. Vamos a tener que ir a modificar esta función porque esta función no recibía nada. Yo acabo de agregarle un argumento. ¿Dónde está esta función? En dado personas. Aquí. Entonces get personas no recibe nada vamos a ponerle que recibe el WHERE ok y que si no nos pasa nada que sea un string vacío ¿Sí? lo que acá, lo que, lo que que agregué aquí es nada más decirle que si alguien llama a esta función sin pasarle ningún parámetro vamos a asumir que ese WHERE es una función un string vacío sin nada no es nulo sino un string vacío un string sin data. entonces yo me pregunto WHERE tiene algo? es un string que tiene caracteres? si es así va a entrar acá por el verdadero, si no, puede entrar por el else. Entonces, si tiene algo el where, yo sé porque estuve viendo cómo funciona TOBA que cuando TOBA te devuelve el where armado de un, de un filtro, no trae la palabra clave where, simplemente trae todas las comparaciones que vienen después del where. Entonces, yo le tengo que agregar la palabra clave where acá y todas las comparaciones que armó el filtro para hacer eso en el select que está más afuera en esta consulta en sselect este es el from de sselect que se cierra acá cuando cierra los cierra el paréntesis yo puedo poner un web acá donde, eh, no sé t -t -t punto número documento sea igual a teníamos 311111 supongamos que yo pongo este web acá me va a traer solamente un registro de este registro, el que tiene ese número de documento cuando el filtro arma nuestro web, supongamos que la persona el, ingresó en el filtro que quiere ese documento, el filtro va a armar esta parte nomás, lo que está seleccionado. Esto, esta palabra clave, no va a venir en, en, el, en, en el string que nos da el filtro. Entonces, si el filtro nos, nos dio un string armado que tiene algo, si esto es true, acá yo voy a tener que agregarle la palabra clave enfrente al web. ¿sí? Yo digo, web armado es igual a la palabra clave WHERE, un espacio y lo que tenga la variable WHERE, concateno esta palabra clave con lo que me trajo eso. y si no yo dejo que WHERE armado sea un string vacío nada más, ¿Okay? puede ser que alguien nos pase un valor nulo va a venir por el S y se va a ejecutar esta función, el WHERE va a quedar en un string vacío y acá yo simplemente inserto el WHERE armado, ¿Sí? ¿se entiende lo que estoy haciendo acá? Entonces, si vino algo, vino algún string, yo le agrego un where enfrente y luego lo inserto acá abajo. ¿Okay? Si no, si no vino nada, yo me aseguro de que sea un string vacío y inserto acá abajo el string vacío. No hay ningún Word, no hay nada, no hay filtro. Bien, programamos esta parte. Me está faltando esto. ¿Cómo obtengo el web que le voy a pasar al get personas? Resulta que tengo que usar el filtro para armar el web. Yo podría acá. Decirle, este, yo estoy dentro del CI, esto es el CI, ¿sí? a este CI le digo, buscame la dependencia llamada filtro, o sea que me traiga el objeto filtro, y ahí decirle, get SQL where, así se llamaba Ulises, creo que sí. Y a esto le paso los datos del filtro que tengo guardados, así, entonces tengo que setear el filtro acá arriba, vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir al CI que me devuelva el objeto filtro, y me lo voy a guardar en esta variable. Al objeto filtro le voy a decir que se setee con los datos que, que me había pasado el usuario antes de que se arme esta página. O sea, le estoy volviendo a pasar al filtro los datos que ya me pasaron antes de que se arme la página. Y al mismo filtro le voy a decir, ahora que tiene los datos seteados, que me obtenga el where armado del que estamos hablando. ¿sí? Ahí estaría. Filtro get sql where. Lo guardo en esta variable. Okay. Lo guardo en esa variable que es la que necesito pasárselo a get persona entonces, esto teóricamente va a funcionar. Si no me equivoqué en ninguno de estos pasos, va a funcionar. Veamos. Cargo de nuevo la operación personas. Y hay algún error de sintaxis. ¿Me olvidé algún punto y coma? En la línea 10 dice. En el lado, dado personas. Línea 10. Dado personas. Línea 10. Acá me está faltando un punto y coma. Volvemos a cargar la operación. Ahora se sí cargó bien. Supongamos entonces que yo quiero filtrar por número de documento 31111111. Y ahora si sí, funciona. si busco por el 2, funciona, si filtro por tipo de documento, no funciona, tiene un error, ttt punto id tipo de documento no existe me dice, vamos a ver nuestro select, este es nuestro select donde habíamos insertado el Word, ¿sí? fijémonos que este es el select que está más adentro en el, la consulta anidada. y en ese select no estamos pidiendo id tipo de documento o sea en ninguna de estas una, dos, tres, cuatro, cinco columnas ninguna es id tipo de documento tenemos que agregar, entonces, el ID tipo documento. Y Fíjate que TDC y PER se unen por ID tipo documento. O sea, las dos tablas tienen que tener eh, ese campo y tienen que ser iguales. Digamos. Ambas tienen ese ese campo. Entonces, agregamos ese campo a la consulta y automáticamente TTT va a empezar a traer esa columna. ¿okay? Entonces, va a existir TTT punto ID tipo documento. Vamos de nuevo, intentamos. Tipo de documento, quiero los LR. Buscar, funciona. Quiero los DNI, buscar, funciona. Quiero ambos. Funciona. Tipo de documento, número, apellidos. Buscamos CE, contiene dice, CE, sí contiene C solo, funciona. Puedo acá elegir cualquiera de estas de estos criterios de búsqueda. Apellidos y o nombres. Ponemos Fíjense lo que me dice. Está buscando la columna ttt.nomiape me voy otra vez al, al SQL, busco alguna columna que se llame así, no existe. Simplemente agregamos una columna que se llame así, apellidos, nombres, que sea una concatenación entre nombres y apellidos, nom y ape, así era, ¿no? Sí. Y si está bien nuestro SQL, no vamos a volver a ver ese error, vamos por nombres y o apellidos, no trajo nada, ¿ok? Este es el mensaje vacío, nosotros no configuramos el mensaje vacío para el para el cuadro y nos muestra lo que todo trae por defecto que es este mensaje no hay datos cargados ¿sí? y si busco mar por ejemplo debería traerme a Marcelo okay. y si busco carrasco también debería traerme ¿no? y también trae bueno el filtro ya funciona podemos filtrar